Nuestro terminó, lo siento por los dos. Todo esto se acabó. Lo nuestro fue un error. Todo esto terminó. Solo y tú sufriste por mí. Exploto y no me controlo. Y tú seguías aquí. No te merezco perdón por lo que nunca te di. Te grito y luego te lloro. No soy bueno. Para ti Te quiero pero ya no te quiero mentir Tú dabas todo y yo solo supe pedir Si tú llorabas te gritaba Fuck the shit Me necesitabas y yo me quería ir Cuando la gente me pregunta sobre ti Te juro que no sé qué tengo que decir Que fui un infeliz sí. y Que de todas mis versiones conociste la peor versión de mí Por eso te escapaste y ya nada lo remedia Ensayaste tu diálogo y me salí de libreto Tu sonrisa cada día se volvió mucho más seria Y era obvio si yo como novio tuve mis secretos Cada vez que me preguntan sobre toda esta tragedia Me avergüenza Contestarme voy y termino molesto Solo puedo decir que lo nuestro se quedó a medias Porque en el fondo yo jamás me sentía completo Cada vez que la llamaba actuaba de forma tonta El enojo me ganaba y la terminé perdiendo Ella a mí me quería, yo también la quería El amor se perdía y me sigue doliendo Ella estaba en su mejor momento Y como verás yo estaba en mi peor momento Hey, Cuando se equivocó me supo pedir perdón Y yo jamás dije lo siento Lo nuestro terminó lo siento por los dos Todo esto se acabó